Gel. Ustedes saben que a mí me encanta la marca de Rizos Curls. Ya hice una reseña completa sobre los otros productos de esta línea. El champú, el acondicionador, el, light, er, el Refresh and Detangle Spray, un spray para desenredar los nudos y para refrescar los rizos. Y también sobre el Curl Defining Cream, que es una crema para definir los rizos. Si lo quieren ver, allá abajo en la caja de descripción voy a dejar un enlace a ese video. En este video solo voy a hablar sobre este Light Hold Gel, que es el producto de la línea este producto es 8 onzas y cuesta 19.99 es libre de sulfatos libre de siliconas y libre de parabenos o sea es curly girl friendly si sigues el método de curly girl o el método de chicas rizadas curly girl entonces esto es un producto que sí puedes usar en tu cabello aquí dice que tiene aloe vera semilla de lino y tomillo dice aquí gel suave con definición flexible hidratante y sin escamas Uso sugerido. Toque final después de nuestra crema definidora de rizos. Aplique al cabello en secciones y con las manos estruje rizos en movimiento hacia arriba. Tiene aloe vera que hidrata y regenera. Ayuda a prevenir la rotura del cabello. Semilla de lino que nutre y protege con vitamina E. Y tomillo que promueve el crecimiento saludable del cabello y alivia. Mi experiencia en usar este Lighthole Gel, el Gel Suave, de Rizos Curls ok yo nunca he probado algo de Rizos Curls que no me gusta, que no funciona en mi cabello, ahora este gel es algo diferente, o sea, hay algo en el gel que no I don't know, que no me gusta Okay, no me gusta. La primera vez que lo usé, yo lo usé sencillamente sin nada. Quise probarlo sin ayuda de otro producto. Solo para ver si mi cabello iba a necesitar algo más de hidratación. O si iba a necesitar algo más para ayudar con definición. Y eso es algo que yo quiero recomendar a ustedes. Si estás probando un producto nuevo, por favor, pruébalo sin ayuda de otro producto. Solo para ver si es algo que tu cabello... Le va a gustar si tienes que agregar otro producto. A veces ustedes me dicen, yo usé estos productos y lo usé junto con otro producto y mi cabello se siente bien pesado. O sea, obvio porque ya tienes muchos productos en tu cabello que a lo mejor no necesitas. So anyway, no me gustó porque me dejó el cabello bien duro o sea el gel a veces te deja el cabello duro o sea con como un cast y tienes que quebrar lo duro del cabello para que te deja el cabello bien suave el gel lo más que toqué mi cabello para tratar de quebrarlo, duro sentí que en ciertas áreas del cabello todavía me quedó duro no me gustó la primera experiencia usando el gel la segunda vez que lo usé, lo usé con el Refresh and Detangle Spray, que es el, el spray para desenredar los nudos y para refrescar los rizos. A veces lo uso como un acondicionador enjuague antes del de Curl Defining Cream, la crema para definir los rizos. Esa vez que lo usé, sentí que, no sé, como que mi cabello todavía necesitaba un poco más de hidratación, o sea, sentí que en ciertas áreas todavía se sentía un poco seco. No sé, no me gustó mucho en usarlo con ese producto. La tercera vez que lo usé, lo usé como sugirió la botella, lo usé después de el Curl Defining Cream. Eso fue lo mejor para mí, o sea, me dio rizos con definición, me dio un poco de brillo Mi cabello no se sentía seco O sea, se sentía como si tenía hidratación De todas las maneras que usé el Light Hole Gel Decidí enseñarles el tutorial usando el Curl Defining Cream con el Light Hole Gel. Y ese es el video que puedes encontrar en mi Instagram. Si no me estás siguiendo por Instagram, vayan a buscarme arroba Rizos Como les dije, para mí eso fue el mejor resultado que pude obtener en usar el light hole gel. El siguiente día, ok, que es hoy. Estamos hablando. De mi cabello hoy. Anoche protegí mis rizos subiendo mi cabello en una piña, dormí en una funda de almohada de satén y esta mañana sentí que mis rizos se sentían un poco seco. O sea, no tuve el mismo resultado que yo tuve antes en usar el Curl Defining Cream con el Refreshing Tangle Spray, por ejemplo. Me fijé que mis rizos necesitaban más hidratación y no solamente eso. Cuando agregué agua, okay, como normalmente hago para el siguiente o tercer día, cuando voy a refrescar mis rizos, agrego un poco de agua y de ahí aplico más del de producto que yo estaba usando. Entonces en esta ocasión estoy usando el Light Hold Gel. So, aplico un poco más del Light Hold Gel a esta área y a lo largo de mis rizos dejé que mi cabello se secara al aire libre y... Quiebré lo duro lo más que pude y todavía se siente en algunas partes duro. No sé cómo explicarlo. No sé si lo pueden ver. A lo mejor en la cámara sí se nota como un poco de brillo o se nota como que si sí tengo definición. Porque sí tengo un poco de definición en usar este gel. Pero si tocas mi cabello, se siente duro. Like se siente duro, ok, me duele en decir eso porque como les dije me encantan los productos de Rizos Crawls y me quedé súper emocionada cuando me enteré de que iban a salir con un gel, porque para mí aunque no me gustan los gels no normalmente, me sentí como que ok, si los otros productos de Rizos Curls funcionaron en mi cabello entonces este gel sí va a funcionar en mi cabello, pero no, no me gustó tanto, no no no, no sé si les gustaron este video dale dedito arriba, no se lo olviden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 no te gustó avísame si nunca has probado este gel si has probado otros productos de la marca rizos cross déjame saberlo ahí abajo en un comentario ahí podemos hablar y chatear sobre todas cosas rizadas me pueden seguir por instagram arroba rizas rizos eso es todo las quiero muchísimo un besito y nos vemos en el próximo video. bye